No es igual Felucho Jiménez, no es igual eh, padre, padre Pérez, no es igual, porque eso fue lo que a ustedes le pasó, que pensaron que, que Leonel no iba, no, iba, no iba a hacer lo que hizo y no dieron la importancia que tenía. Señor, pero cuando ustedes se unen con un partiduchito por ahí... ...y hace una alianza, 150 mil alianzas... ...eso tiene un golpe político grandísimo... ...sin embargo no suba, no suba dos o do, do, tres votos... ...y tiene un golpe político tan fuerte... ...que puede cambiar la percepción de los votos... ...ustedes no saben que aquí... ...aquí la gente vota... ...oye la gente... ...oye la, lo que dice la gente... ...yo no voto mi voto la gran mayoría... ...el que no lo, el que no lo compran con los 500 pesos... ...el que no le dan el bono gas... ...el que no le dan el bono luz... ...el que no le dan la, el, lo lléname el tanque... ...y el que no le dan el picapollo... Que es alrededor de un 15% de la población votante. Dice, yo no voto mi voto, el que va a ganar es fulano, yo voy a votar por ese. Y eso se llama, ¿sabe cómo se llama eso? Percepción, y lo saben muchos de los partidos, se lo saben todos los políticos del país. Por eso hacen ese tipo de alianza. Que tú dices, pero eso son un tremuerto contra gato, ¿qué van a hacer? No, pero de un golpe, da un golpe de, de, de, de impresión ¿m? Y, a, y logra sumar votos aunque no sean esos partidos que los sumen, sino ese, esa masa silente, esa masa que, de, que se desplaza en cada elección de un lado y de otro, que determina y es determinante en los resultados de una contienda electoral. Y eso, y eso, con eso no se juega, con eso no se juega. No se puede ser tan, tan egocentrista, tan... Tan hinchado en el poder, para usted no pensar como político en estrategia para poder llegar, permanecer en el poder. Un gobierno que se desgasta, un partido que se desgasta con 20 años en el poder, no puede darse ese lujo de dar esos traspiezos tan torpes y tan eh, claros para el, el llegar a, a mantener en el poder a un candidato. Miren, eh... Yo me voy a referir, el otro día yo comentaba que no todo es color de rosa, y es con respecto, Oye, con respecto a las alianzas y a los acuerdos que han estado llegando, por ejemplo, el PRM como partido principal de oposición, junto a la fuerza del pueblo y el grupo de los 12, ¿cómo que se llama? Que a mí siempre se me olvida, eh. Junto Podemos, junto podemos. ¿eh? ese grupo. Oye, grábate eso, es eso, porque cuando estén en el Senado, es, tú sepas quiénes son los que dicen el que, del Grupo Poder. Y es que todo, reitero, no es color de rosa. Me refiero, por ejemplo, fíjense no, por la que la nos, no hemos oído nosotros eh, como en el ruedo, en el medio, haciendo bulla al ingeniero Hipólito Mejía Domínguez. Eh, hace unos días, soy yo, porque eh, la secretaria general del Partido Revolucionario Moderno emitió su opinión con respecto a una serie de negociaciones y alianzas que se han estado haciendo a nivel del PRM, la Fuerza del Pueblo y los otros partidos aliados, donde ya eh, manifestó su desacuerdo en su momento. Posteriormente, pues, el mismo Hipólito Mejía, ex, ex precandidato eh, padre de Carolina Mejía, quien es actual secretaria general, pues hasta cierto punto la desautorizó eh, la opinión que ella emitió de que no está de acuerdo con, por ejemplo, con el caso de, de algunas alianzas, acuerdos que se han llegado en el PRM eh, con la fuerza del pueblo. Recuerden, recuerden que Hipólito Mejía Domínguez eh, en múltiples ocasiones ha dicho que él difícilmente se pueda compartir en una mesa, ¿verdad? Junto con Leonel Fernández por las razones que todos conocemos. Más sin embargo, Hipólito Mejía Domínguez le de, eh, que ha, que sido, le ha sido un tipo, eh, una figura eh, respetuosa de las decisiones y de la institución que pertenece, que es el PRM, y respeta esas alianzas que ha estado haciendo el PRM, llámese... Eh, Paliza como presidente del partido y Luis Abinader como candidato del, del mismo partido. Más sin embargo, eh, no se pudo contener y desautorizó a. No vamos a decir a su hija, porque en la, en, en la política. O en política Carolina Mejía no es hija de Hipólito. Carolina Mejía es secretaria general del principal partido de eh, del principal partido político de oposición que existe en el país. Yo creo que desde mi punto de vista, eso fue un exabrupto por parte de Hipólito. Claro, ese es Hipólito, ¿verdad? Eh, desautorizarla. Porque, reitero, no está hablando la hija del, del expresidente, sino está hablando la secretaria general. Del principal partido de oposición pero de que la Pero Hipólito no tiene calidad, calidad ni jurídica ni moral ni nada de manera, de para desautorizar de, a, a la secretaria de, de un partido cuando Hipólito no es nada ahora en el partido. De manera que me refiero a ese tema. ¿Qué eh, función tiene Hipólito? Porque en el partido? eso puede ser. Hipólito es ¿Qué, ex ¿qué presidente función? y es no, precandidato. No, pero no eh, tiene ninguna función. Pero que no la está desautorizando por la función que tiene. Ah, que él, él sube, es le la mandó a callar. Bueno y por el, por y por la figura que es Hipólito en el PRM la segunda figura en el PRM ¿cómo se llama Hipólito Mejía Domínguez sí, sí, sí. entonces eso hay que respetar saludos. entonces me refiero en ese sentido es porque yo decía y comenté que no hace unos días que no todo iba a ser tan sencillo que el PRM no. se junta con Amelvin que se junta con Alfonso Rodríguez no, Tú hablabas de las alianzas no, Tú hablabas de las alianzas y yo decía oye ayer hoy te puede ver en la portada Luis Abinader, eh, sí. dándole la bienvenida a Alfonso Rodríguez, que solamente es el solo, sí, no, solamente no, no, y, es el solo, y como, ¿y es, de como decía alguien esta mañana, Alfonso Rodríguez se dio cuenta que con ese movimiento nadie le iba a hacer caso, y le decía, pero espérate, ven acá, yo como profesional, es de los mejores que tiene este país, claro. de los más acabados, claro. por eso es una cosa, y, y intentar incursionar en la política o tal vez aprovechar, ¿verdad? Ya, A los pocos que ganan más, más esa en la candidatura. Que, entonces que, él decidió, que, déjame entonces arrimarme aquí a, a, a Luis Abinader, que es el candidato de la oposición que tiene posibilidades, y me, déjame arrimarme a las cosas. Pero entonces, lo que decíamos ahorita, Alfonso es el solo. Es él solo que ha ido sí. a apoyar a Luis Abinader. Es el único En que, conclusión. El único que te puede decir que no va a haber fricción en su, en su partido porque él es solo. Recuérdate que el to todo lo que tú estás diciendo tiene una razón válida y, y tiene una, un, un, punto, un punto en común. Recuerda que todos los partidos que nosotros tenemos ahora mismo tienen tendencias y tienen eh, líneas, tienen diferencias entre ellos mismos. Entonces tiene que haber obligatoriamente fricciones. Entonces, en conclusión, lo, lo que lo que yo estoy visualizando, viendo es que no creo que todo vaya a seguir siendo alegría dentro de ese de esa sí. de ese acercamiento que ha habido entre Macos y Cata. Tú has oído una salsa que decía no hay cama Gerard, no hay cama para tanta gente. Sí. Bueno, así mismo va a pasar con esa alianza que no va a haber cama para tanta gente. Ojalá y que todo sea gloria, pero yo dudo que esa, esa euforia, esa alegría que reina cuando se unen, que negocian, eh, sea, siga siendo todo fiesta. Porque hay gente que va a salir, que es afeitado de esas, de esas negociaciones que se hacen y a ver qué pasársela por el medio. Es. Vamos a la pausa y al regreso seguimos con el contenido que hemos preparado en el día de hoy para todos ustedes. En este que es el líder de la televisión regional, Contacto Diario take care of onions, you